Buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. Con información importante de las últimas horas, iniciamos con titulares. Personera de Barranca Bermeja denunció amenazas a líderes sociales en el corregimiento del Llanito. Concejal, la Chiqui Santiago mantiene su credencial en la corporación edilicia. El fallo lo confirmó en primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander. Menor de edad resultó herido por arma de fuego al interior de su vivienda cuando, al parecer, se presentaba un hurto frente a la misma en el sector de Cuatro Muros, Comuna 7. La mañana de este jueves, un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego cuando se disponía a salir de su vivienda ubicada en el barrio Alcázar. El Hospital Regional del Magdalena Medio conmemoró Día Internacional contra el cáncer de seno con diferentes actividades programadas. Yo creo que esa no la metí ahí. Basureros en las calles, mangoles rebosados, problemáticas de alcantarillado, casos de maltrato animal. Reporteros ciudadanos hacen llegar a enlace noticias sus denuncias desde diferentes sectores de Barranca Bermeja. La diócesis de Barranca Bermeja se prepara para celebrar 60 años de aniversario. Invitan a la comunidad barranqueña a asistir los días 25, 26 y 27 de octubre para que gocen de esta fiesta. Y en los deportes, el equipo Alianza Petrolera se sumó a la campaña de prevención y detección temprana del cáncer de seno. Este fin de semana se jugará la última fecha del todo contra todos del torneo mini fútbol mundialito masculino. Atleta barranqueño se prepara para competencias de atletismo en suramericano que se realizará en la ciudad de Bogotá. Y al cierre conozcan el nuevo Rey Juvenil del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, quien representó a Barranca Bermeja en la categoría acordeonero juvenil. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias, la personera de Barranca Bermeja denunció amenazas a líderes sociales y el inspector de policía en el corregimiento del Llanito revisar. La personera distrital Gina Marcela Romo denunció que varias personas armadas habrían llegado al corregimiento El Llanito a intimidar a varios líderes sociales y al inspector de la policía de este corregimiento, al parecer por el tema de cupos laborales. Actualmente existen unas amenazas bastante delicadas en contra de muchos de estos liderazgos, pues primero por el tema de los cupos laborales, lo cual ha generado que hace ya eh, 12 días se presentó un inconveniente bastante serio, donde alrededor presuntamente de 20 personas armadas llegan a un punto y eh, piden hablar con varios de estos liderazgos que estaban reunidos, el inspector de policía estaba al parecer allí presente y se han generado varias denuncias respecto a este hecho por eso el día de hoy se realizará un consejo extraordinario de seguridad convocado por el señor alcalde para revisar este tema y poder tomar todas las medidas primero en aras de proteger a estos liderazgos que ustedes saben que ya llevamos tres hechos muy lamentables en cuanto a la amenaza la integridad física de líderes del Llanito y pues igualmente revisar qué actor armado está generando estos hechos y qué acciones se pueden tomar en contra del Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes se pronuncien respecto a este hecho que amenaza contra la integridad de líderes sociales del corregimiento del Llanito. La Chiqui Santiago mantiene su credencial en la Corporación Edilicia. El fallo lo confirmó en primera instancia el Tribunal Administrativo. En una decisión de fecha de 10 de octubre del presente año, el Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander que favorece a la chiqui Carmenza Santiago, actual presidente del Consejo de Barranca Bermeja. La acción judicial había sido instaurada por el abogado barranqueño Carlos Guevara, argumentando que la corporado había infringido la constitución y la ley en su ejercicio como directiva del cabildo. Según se pudo conocer, la actuación demandada tiene que ver con una publicación relacionada con la aprobación del actual plan de ordenamiento territorial del distrito. En un extenso escrito, el alto tribunal negó las pretensiones del abogado Guevara y mantuvo la credencial de concejal de la chiqui Carmenza Santiago Ospino. La mañana de este jueves un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego cuando se disponía a salir de su casa ubicada en el barrio Alcázar. La mañana de este jueves fue asesinado un hombre en el barrio Alcázar como una 5 de Barranca Bermeja, al parecer cuando salía de su vivienda para dirigirse hacia su trabajo. El hecho ocurrió aproximadamente hacia las 5 de la mañana, cuando Juan Carlos Tapias Torres, de 37 años de edad, se disponía a salir en su motocicleta hacia su lugar de trabajo, cuando sicarios le dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la vía pública frente a su vivienda, cubierto con una chompa amarilla que llevaba puesta debido a la lluvia que a esa hora caía en la ciudad. Al lugar llegó personal técnico forense del CTI de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver.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 La noche de este miércoles se registró un hurto en el sector de Cuatro Muros, en el que resultó herido un hombre y un menor de nueve años de edad. El hecho se presentó hacia las 7 y 20 de la noche en el sector de Cuatro Muros, como una 7 de Barranca Bermeja, cuando según reporte policial, sujetos cometían un hurto de una motocicleta marca NKD. El dueño del vehículo al parecer puso resistencia, por lo que los ladrones empezaron a disparar indiscriminadamente, causando lesiones en el pie izquierdo al dueño del vehículo y en la pierna derecha de un menor de 9 años de edad que se encontraba al interior de su vivienda, frente al lugar donde se presentaba el hurto. Finalmente, los sujetos lograron hurtar el vehículo y el menor fue trasladado a la clínica Magdalena, donde se encuentra estable. Este 22 de octubre, gestores culturales están convocados a participar de una reunión programada por la Asociación de Bailarines Víctimas del Magdalena Medio en la Casa de la Cultura desde las 2 de la tarde. Este 22 de octubre la Asociación de Bailarines Víctimas del Magdalena Medio, ASBADMAC, realizarán reunión en la Casa de la Cultura a partir de las 4 de la tarde, con el fin de convocar gestores culturales en diferentes disciplinas como el arte, música, danza, canto, entre otras, para lograr un especial objetivo. quitar a toda la comunidad a la Asociación ASBADMAC que tiene como objetivo impartir clases o instrucciones en el, en el campo de la danza, ¿sí? a través de escuelas de formación especializadas para los niños, para los jóvenes, eh, en las diferentes disciplinas de la cultura o del arte, como son la música, eh, el canto, la danza, todas estas disciplinas que hacen parte de la cultura. Esta sería la primera etapa de este proyecto, el cual está denominado Menos Armas, Más Cultura donde se quiere integrar a niños y jóvenes de las diferentes comunas y estratos. Para los niños y los jóvenes en las diferentes disciplinas y, y, y culturas, ¿sí? que hagan parte de cualquier estrato social, uno, dos, tres, que sean víctimas, que sean cualque, de cualquier tipo de etnia, la población más vulnerable de la ciudad. Estamos convocando a los gestores y líderes sociales, perdón, líderes culturales, a los gestores y líderes culturales. El sábado a las 4 de la tarde eh, nos reunamos en la Casa de la Cultura a comenzar este proyecto que se llama Menos Armas, Más Cultura. Barranca Bermeja se encuentra en un momento violento y por medio de estos espacios brindados a niños y jóvenes podrán recurrir su tiempo en estas diferentes disciplinas y así evitar que se integren en la violencia. Basureros en las calles, manjoles rebosados, problemáticas de alcantarillados, casos de maltrato animal. Reporteros ciudadanos hacen llegar en las noticias sus denuncias desde diferentes sectores de Barranca Verde. Con este video que ha hecho llegar un habitante de Barranca Bermeja iniciamos el reportero ciudadano. Este perro, según el denunciante, vivió amarrado gran parte del día en ese terreno vía el corregimiento del centro, solo con agua y sin apropiado cuidado. Las autoridades, aquí les informo eh, sobre estos animales, este perro. Eh, he escuchado de una finquita que está aquí al lado del cementerio de la resurrección. He escuchado por vecinos que al señor le gusta tener perros pero no le echa comida no le da alimento lo único que le da es agua agua que lo voy a verificar costar de que es mera agua hojas piedra aquí adentro nada bote vacío eh, lo hago hoy porque es que el señor cuando llega ahí sí suelta el perro para que el perro sea él busque su comida, o sea, porque él no le trae comida, sino él... él viene, lo amarra para que el perro le cuide la entrada, para que el perro, nadie se le entre, para que lo roben. Y esta situación los habitantes del barrio Arenal la viven cada vez que llueve. Las calles se inundan en ciertos sectores del barrio y caminar por ese sector se hace muy difícil, sobre todo para población adulta mayor, como se observan las imágenes. No, por acá, para allá no, está la por ahí mami, por ahí va bien, ¿Sí? por ahí por donde ella, sígala ella así es exactamente como caminan, a riesgo de caídas o encontrarse con obstáculos que puedan causarle un accidente. Hacen llamado a autoridades competentes para atender la situación del alcantarillado de aguas lluvia. No se acerque tanto, maestro, que una piedra la no se acerque tanto. Gracias, bueno. Comunidad del sector del barrio Oramaral denuncia que esto sucede cada vez que llueve fuertemente en la ciudad. Por las angostas calles no solo corre agua sino también tierra de la obra inconclusa de la megaludoteca en el sector, ocasionando el taponamiento de alcantarillas. Una problemática más de alcantarillado de agua lluvia nos muestran desde la carrera 36C del barrio Miraflores. Mire cómo está la alcantarilla del barrio Miraflores, que calle con el y desde el barrio La Floresta, esta reportera ciudadana se queja por la falta de cultura ciudadana de quienes hacen mal uso de los contenedores ubicados en una calle del sector. Yo quiero que ustedes mostrarle por medio de este video el basurero que se forma aquí enfrente de la cancha La Floresta. Aquí una ideota que, que hizo Eolia de traer estas canecas para echar la basura ahí. Y resulta. Que vienen los de la calle y la riegan toda por toda la calle. Esa es una idiota mal, mala, mala. Porque estamos sufriendo los habitantes aquí enfrente de la cancha con este basurero. Imagínense, antiguamente pasaba el carro y uno sacaba la basura el día que era. Y a la hora que era no se veía esta porquería. Ahora miren cómo se ve cómo vivimos aquí enfrente, en medio de la basura. Con esta fotografía advierten que este hueco que se ve insignificante genera peligro por su ubicación y profundidad. Se encuentra ubicado en la carrera 24 entre calles 53 y 54 y representa peligro para motociclistas y otros conductores. Y quien nos envía ese video lo titula tragedia silenciosa, y es que este puente, que es peatonal, funciona más como intercambiador vial. Observen cómo cada vez son más los motociclistas que suben por este puente, como si este fuera vehicular. A pesar de los constantes denuncios y llamados de atención, aún no se ha logrado generar conciencia en quienes irresponsablemente hacen mal uso de este puente para transeúntes. Hasta aquí el reportero ciudadano de Enlace Noticias. Si usted quiere hacer llegar sus denuncias, envíe sus mensajes al WhatsApp 321-481-3015. Llega desde hoy la gran promoción de octubre en hamburguesería La Granja. Perro montañero con papa y gaseosa por tan solo 16 mil pesos. Promo válida por hoy jueves 20 y viernes 21 de octubre. Hamburguesería La Granja. Ubíquelos en la calle 60-1803 en toda la glorieta de Petrol.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 Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos.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 Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy, con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas, este 28 de octubre desde las 8 de la noche, salón a, a. del Club Infantas. Valor de entrada, 25 mil pesos, punto de venta de información en la sede principal. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más, excelencia académica, formación y deportiva,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 por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Liceo Brunhue, Rodolfo Reinas, your best choice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 GN Proyectos S.A.S. Construcciones les trae Valla de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valla de Argelia. Hacemos realidad tus sueños.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 A continuación, conozca cuáles son las noticias más leídas en las redes sociales en nuestra sección de Enlace Digital, con la periodista Ivonne Martínez. Hola, en esta emisión de Enlace Noticias vamos a hablar de las tres más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. A nivel local, una de las noticias más leídas tiene que ver con un niño que resultó herido en el sector de Cuatro Muros. Y es que según lo dieron a conocer las autoridades, en hechos que son materia de investigación, se presentó una ráfaga de disparos, lo cual causó que el menor de nueve años eh, recibiera un impacto en una de sus extremidades inferiores. Posteriormente, este fue trasladado hasta un centro médico de Barranca Bermeja, donde recibe atención. A nivel regional es noticia la viruela del mono y es que según lo dieron a conocer las autoridades de salud de Santander, en esta semana se presentaron nueve nuevos casos. Según lo notificado por esta entidad, a corte del 17 de octubre se presentaron hasta el momento 70 casos positivos, de los cuales 28 se encuentran activos en el departamento. Ellos hacen un llamado a la ciudadanía para que en caso de sentir algún síntoma acudan a las entidades prestadoras de salud e informen a tiempo. A nivel nacional, una de las noticias más leídas tiene que ver con la visita de Gustavo Petro a Barranca Bermeja. Durante dicha estadía, el presidente entregó 400 títulos de vivienda a las personas beneficiarias en Barranca Bermeja. Asimismo, se refirió al tema del de futuro de la industria petrolera y de Barranca Bermeja. Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y local pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que estén más informados. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. La diócesis de Barranca Bermeja se prepara para celebrar 60 años de aniversario. Invita a la comunidad barranqueña a asistir a los días 25, 26 y 27 de octubre para que se gocen esta fiesta. La diócesis de Barranca Bermeja invita a la comunidad barranqueña a participar de sus 60 años, los días 25, 26 y 27 de octubre, actividad que se cumplirá en la Catedral La Inmaculada en el Parque Infantil. Nuestra iglesia diocesana de Barranca Bermeja fue creada por bula del Santo Padre, hoy Santo eh, San Juan 23 eh, emitida, publicada el 27 de octubre del año 1962. Por eso estamos celebrando 60 años de la creación de nuestra diócesis. Con Eucaristía, velada cultural y otras actividades programadas, celebrarán estos 60 años de creación de la diócesis de Barranca Bermia. Desde Vamos a tener el 25 y 26 dos días de adoración al Santísimo Sacramento en la Catedral Continua, sin interrupción, Los llamamos 40 horas de adoración a Jesús sacramentado. El 25 llegarán de las parroquias, delegaciones de las parroquias que están fuera de Barranca Bermeja para ser acogidas por, con familias de las parroquias de acá del distrito. Esto es el 25. El 26 tendremos en el Parque Infantil eh, exposición en eh, casetas de las obras diocesanas, de las delegaciones de pastoral y de los movimientos apostólicos, todo el día en el Parque Infantil. A las 6 de la tarde tendremos Eucaristía Solemne cerrando las 40 horas y de 7 a 10 de la noche en el Parque Infantil una velada cultural. Saludo a toda la comunidad que nos encanta compartir con todos ustedes, con toda la comunidad de Barranqueña y de la región, de todo nuestro territorio diocesano, esta efeméride. Los esperamos pues desde el 25 de para que estén en la Catedral visitando al Santísimo Sacramento y hagan allí su, a nivel personal, a nivel familiar, en grupos de amigos o de empresas, de instituciones, oración de acción de gracias al Señor por estos 60 años de historia diocesana. La cita es en la Catedral La Inmaculada ubicada en el Parque Infantil. Toda la comunidad está invitada a participar de dicho aniversario. Ese 20 y 21 de octubre, el doctor Parra estará en Barranca Bermeja para diagnosticar y tratar temas de gastritis y afectaciones de la próstata. Brindando una excelente atención y pensando en el bienestar de la comunidad barranqueña, se encuentra en la ciudad Medijornadas por Colombia, con su personal médico capacitado para determinar y tratar temas tan delicados como la gastritis y afectaciones de la próstata. La bacteria Helicobacter pylori es la que no deja curar la gastritis, la que no deja curar esos síntomas digestivos altos y nos mantiene perdiendo memoria por tomar excesos de omeprazol entonces buscar la bacteria es la finalidad y se busca Rápido, en 30 minutos, en sangre, sin necesidad de ir en ayunas, para poderla erradicar en 10 días. Se brindará atención en la sede de Barranca Bermeja, ubicada en la carrera 20, número 4792 del barrio Colombia, frente a la tienda La Amapola. Mediante un método sencillo y ágil, podrá obtener un diagnóstico de los exámenes realizados. En la carrera 20, número 4792, ahí a unos pasos de... La tienda La Amapola. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No necesita dinero ayunas para hacerse estos exámenes. Detectar la bacteria Helicobacter Pylori, eliminarla en 10 días, porque le incluye el precio de, de este examen, es de 35 mil pesos y le incluye el examen en sangre, el resultado en 30 minutos y pues pasar a la consulta médica para decirle con qué la elimine en 10 días. El antígeno específico de próstata para los caballeros porque ellos a veces acuden a su entidad y no les hacen oportunamente el examen de próstata que todos sabemos que tenemos que hacérnoslo por lo menos cada año. Examen en sangre sin tacto rectal, sin necesidad de ir en ayunas, lo estamos haciendo solamente para aquellos caballeros que quieran saber cómo está en estos momentos su próstata si está inflamada, si está grande, si está hinchada si está cancerosa porque es un marcador tumoral. El doctor Parra, director médico de Medijornadas por Colombia y la pizarra del doctor Parra, los estará atendiendo este viernes 21 y sábado 22 de octubre, únicos días, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Bucaramanga usted podrá encontrar su sede principal frente al Hospital Universitario de Santander. Para mayor información comuníquese al 301-314-9812. La empresa electrificadora de Santander, mediante información institucional, da a conocer su servicio de cargadores para vehículos eléctricos. ESA es pionera y promotora de la movilidad eléctrica. Por eso, ha habilitado un portafolio de servicios que beneficia a todos los clientes que tienen vehículos recargables. El transporte sostenible no es un tema del futuro, es una realidad del presente. Con este portafolio de servicios hemos habilitado dos segmentos, el segmento de carga interna y carga pública. En carga interna le ofrecemos a nuestros clientes y usuarios que tienen vehículos eléctricos, ...y desean tener en sus instalaciones la instalación de un Volvo o un cargador... ...nosotros, a través, a través de nosotros, nos pueden contactar... ...y nosotros les realizamos la instalación técnica de estos equipos. En el, en el segmento de carga pública, los usuarios tienen la posibilidad... ...con la electrificadora de Santander, de acceder a una tarjeta... ...que les permite recargar sus vehículos en nuestras ecoestaciones... Actualmente en la carrera 21 con 45 se cuenta con una estación de carga rápida. Existe una estación de carga semirápida en el Centro Comercial Cacique y desde el segundo semestre del 2022 se cuenta con otra estación de carga semirápida al sur de la ciudad. ¿Cómo accede una persona a, a este servicio de, de carga pública o carga, o carga interna? Muy fácil, en el portal web de la electrificadora de Santander en, tr en trámites movilidad eléctrica simplemente tiene que allegar diligenciar un, unos formularios y allegar una documentación que nos habilita a nosotros a prestarle el servicio de carga interna o entregarle la tarjeta de carga pública. Importante, esta tarjeta que le entregamos a los usuarios no tiene ningún costo. En Santander están circulando alrededor de 500 vehículos de esta categoría, entre híbridos y 100% eléctricos. Los vehículos eléctricos son una oportunidad única para el desarrollo de la movilidad sostenible. Esa energía que transforma. El Liceo Bilingüe Rodolfo de reginá sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y en el país.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 La ecoreserva La Doncella, ubicada entre los municipios de Cantagallo en el departamento de Bolívar y Puerto Wilches en Santander, es el nuevo pulmón ambiental del Magdalena Medio. En la actualidad se está realizando la planificación de una hoja de ruta para gestionar y poder fomentar la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad. Con el apoyo del Instituto Humboldt se identificaron 332 especies de plantas, insectos, anfibios y mamíferos que conviven armónicamente con las actividades de producción de los campos petroleros de Ecopetrol. Al interior de la isla encontramos algunos caños intermitentes, lagunas y vegetación densa en la cual se puede apreciar aves, reptiles y peces que habitan y visitan la ecoreserva gracias a su estado de conservación actual. Además de la doncella, Ecopetrol cuenta con las ecoreservas Centenario La Pácora y Lizama en Barranca Bermeja, sumando 594 hectáreas dedicadas a la protección de ecosistemas estratégicos en el Magdalena Medio. Hola, ¿qué tal, amigos Les habla Aníbal Sensación Velázquez. Quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses, más o menos, estuve un poquito enfermo de la garganta y de la, de la espalda, de, de, del, del estómago. Y entonces estaba un poquito complicadito ahí, enfermito, que no me dejaba trabajar bien. Entonces me, me, me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre Las Gotas Que Curan. Y me las mandó y te garantizo que estoy totalmente recuperado. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos Cuida tu vida y tu salud Más vale prevenir que curar Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023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 Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad.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 Este sábado y domingo se juega la última fecha del todos contra todos del torneo mundialito de minifútbol masculino que se desarrolla en la cancha del barrio cincuentenario. Con partidos clasificatorios se definirán los equipos que pasan a la siguiente fase del campeonato, la cual será de eliminación directa para obtener los semifinalistas. Bueno, el mundialito ya se va a jugar este fin de semana, el día sábado y domingo la última fecha, donde prácticamente ya para clasificar hay como dos equipos esperando clasificación. Ya el resto de equipos están ya prácticamente clasificados, donde sería jugar pues la ronda de eliminación directa la próxima semana. El sistema de juego sería el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con sexto y quinto con cuarto. Ahí saldrían los cuatro finalistas para jugar semifinal y la gran final. Es de resaltar que en este torneo participaron alrededor de 10 equipos de fútbol de la ciudad, los cuales han mostrado sus capacidades y buen fútbol. Ya prácticamente vamos para dos meses y medio, y yo creo que estamos por ahí en un mes ya terminando el mundialito ya. Eh, salieron 11 equipos en, en total, donde pues prácticamente un solo equipo se retiró. Y quedaron 10, donde pues, de ahí están peleando la clasificación los 8 primeros. La próxima fecha es el fin de semana entrante, ya tenemos ya prácticamente, eh, creo que uno o dos partidos ya para terminar la primera fase, donde iremos a jugar después la segunda fase, la ronda de eliminación directa. José Quiroga, organizador del evento, extiende la invitación a la comunidad para que acompañe este torneo futbolístico en la cancha del barrio El Cincuentenario. El equipo Alianza Petrolera se sumó a la campaña de prevención y detección temprana de cáncer de seno. Alianza Petrolera se une a la campaña de la lucha contra el cáncer de mama Hastas Poderosa. En el partido Alianza Petrolera versus América de Cali, la invitada especial fue Paula Andrea Mendoza, una guerrera de la vida que lleva el amarillo y negro en el corazón. Asimismo, el fútbol profesional colombiano se viste de origen rosa como símbolo de inspiración para que las mujeres sean poderosas. Soy periodista y en todos estos años he sentido una enorme responsabilidad cuando se trata de comunicar y de hablar sobre temas que tienen que ver con la salud, sobre todo, con el cáncer de seno. He visto a lo largo de estos años como muchas de mis colegas han sido diagnosticadas con cáncer de seno y lo que más se ha aprendido de todo esto es hacer empática porque siempre creemos que nunca nos va a pasar a nosotras y puede ocurrir no solamente con nosotras sino con nuestro entorno más cercano. Por eso ser poderosa es poner en práctica las tres jugadas contra el cáncer de mama. Uno, autoexploración. Dos, examen clínico a los 40. Y tres, mamografía después de los 50. La finalidad de esta campaña es incentivar a las mujeres a tener en cuenta tres jugadas importantes para la vida. Primero, la autoexploración una vez al mes. Segundo, el examen clínico de mama después de los 40. Y tercero, la mamografía después de los 50. Esto con el fin de prevenir y detectar cualquier anomalía. Atleta Barranqueño se prepara para competencias de atletismo en suramericano que se realizará en la ciudad de Bogotá. The <laughs> José Alberto Comezaquira Real es un atleta barranqueño que se ha destacado en el Campeonato Suramericano Nacional Máster en la ciudad de Tunja y por medio de este obtuvo la clasificación para competir en el Suramericano Colombia 2022. José Alberto le contó en las noticias cómo fue su preparación para poder clasificar en las tres pruebas que fueron 1.500 metros, 800 metros y 3.000 con obstáculo que clasificó en la ciudad de Tunja. Participamos en las pruebas de 800, 1.500 y 3.000 con obstáculo. En la prueba de 1500 eh, se obtuvo la medalla de oro, igual que en las demás dos pruebas, lo cual nos permitió clasificar para el suramericano, que se desarrollará el mes de noviembre del 20 al 27 en Bogotá. Allí pues seguimos la preparación para este evento y gracias por eh, todo el apoyo que recibimos para este Campeonato Nacional y el que próximamente recibiremos para el, para el suramericano que se des desarrollará en Bogotá. Cabe resaltar que después de esta clasificación competirán el suramericano Colombia 2022 en la ciudad de Bogotá el próximo 20 de noviembre. Estarán la selección de Colombia por parte de, de, de todos los departamentos y pues ya han anunciado y han realizado la inscripción casi todos los atletas de Sudamérica que harán asistencia para este campeonato nacional máster el atleta barranqueño seguirá preparándose para poder seguir obteniendo triunfos en este deporte conozcan el nuevo rey juvenil del festival de acordeones del río grande de la magdalena quien representó a Barranca Bermeja en la, cate en la categoría acordeonero juvenil En el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, en la categoría de acordeonero juvenil, quedó como Rey Junior Almanza, un joven de 18 años de edad, quien con esfuerzo y disciplina venía preparándose para esta competencia años atrás. El actual Rey Juvenil de Barranca Bermeja, eh, bueno, muy orgulloso de este gran logro que venía persiguiendo desde varios años, y contento, contento. Junior le contó a las noticias cómo fue su participación en este festival de acordeones, ya que la competencia no fue fácil, pero aún así luchó hasta el final logrando quedarse con el primer puesto y representando en alto a Barranca Bermín. Eh, me enfrenté con ocho participantes, de los cuales todos eran muy buenos, estaba muy dura la competencia, ellos ya venían de ser reyes en otras ciudades, ahorita último, y bueno, yo me preparé muy fuerte para que la corona se quedara aquí en Barranca. El mensaje es para que los jóvenes sigan, que persigan los sueños, que nada que todo es con sacrificio, eh, hay que luchar por eso y, y de a todos por el muchas gracias por el apoyo, a toda la gente que me escribió, que estuvo pendiente de mi participación y muchas gracias. Con un mensaje para todos, Junior dijo que los jóvenes deben luchar por sus sueños y que todo es con sacrificio. Felicitaciones a este joven y muchos éxitos en su carrera musical, le deseamos desde Enlace Noticias.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 Panadería Parvipan requiere panadero y personal de servicio al cliente con experiencia. Interesados llevar de vida a la calle 51, número 289, Barrio Colombia, o llamar al 312-418-1605. Al señor Carlos Alberto Quintero Dita, se le extravió billetera con todos los documentos personales. En inmediaciones al Barrio La Libertad. Informes al 311-250-0136. Se ofrece gratificación.